Ahora vamos a, con, a conectar con uno de nuestros invitados estrella del día. Se trata de Alexander Soriano, de la famosa surtidora La Ganda. No tengo audio, eh. No tengo audio aquí. <risa> ¿Quién, a quién vamos a entrevistar. Vamos a hablar con Alexander, con Alex Soriano. Vamos a hablar acerca de, eh, eh, bueno, qué, qué espera el sector comercio que el presidente electo y entrante este próximo domingo, eh, trate con relación a ese sector, al sector comercio. Adelante, Alex, buenos días. Muy buenos días, don Amado, muy buenos días a todos los televidentes y también a, a todo el equipo que componen de mañana. ¿Cómo no? Efectivamente, ya, gracias, día. sí, efectivamente ya eh, el gobierno actual finaliza, estará finalizando mañana y ya se le entregará al gobierno de Luis Abinader el, el próximo domingo. Todos sabemos y es una realidad de que el, el, el gobierno entrante va a entrar eh, a dirigir y administrar un país que está inmerso en dos grandes crisis, la crisis sanitaria y la crisis económica. Esperamos que eh, este nuevo gobierno pues, se prepare bien para que pueda... Eh, tomar las decisiones correctas a fin de que nuestro país salga airoso de estas dos principales crisis, que no es única en nuestro país de la República Dominicana, sino que es a nivel global, por por el resultado de, del paso de esta pandemia que tanto afecta al mundo Alex, Alexander Sí Francis Rodríguez, ¿cómo tú estás? Ah, muy buen día Francis, muy bien, gracias a Dios, excelente Mira a mí me gustaría escuchar de ti como comerciante y teniendo en cuenta y dejando a un lado el dólar. Pero la producción nacional, tengo entendido que estuvo activa durante toda la cuarentena y pandemia, aunque con un número más reducido. Y he evaluado esto porque me pregunto el alza de los precios en la desescalada y durante, pienso que eran especulaciones de algunos, pero ya hoy lo que pudimos ahorrarnos porque en casa nos daban lo que necesitábamos en, en dinero, nos lo están quitando de forma atroz en estos momentos con el alto costo de la canasta familiar. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está desordenado en el comercio? ¿O es una realidad que debemos pagar? Realmente, el comercio es prácticamente, funge la función de, de ser el distribuidor de Intermediario. los alimentos. Hay una situación con la industria eh. Ahí Está de nuevo. Adelante. Sí, te escuchamos, bien. bien. Muy bien, le informaba que eh, hay una situación con la cadena de abastecimiento. Nosotros como comercio, al principio de la pandemia, eh, informamos a la, a la población sobre el problema que existía en ese momento del abastecimiento de los productos debido a la limitante en la producción de las industrias locales. Bueno, está, está fallando el internet, eh de Alexander bueno de eh, bueno parece que estamos estamos estamos teniendo bueno está teniendo problemas técnicos con sí, me disculpan que cuando entran las llamadas eh, se corta discúlpeme ahí en ese sentido Sí, no no eh, no hay este problema tab... adelante continúa con tu sí. eh, desarrollo se de la respuesta. si le informaba que hay una situación con la con la con la cadena de distribución nosotros tuvimos muchos problemas al principio ...por el asunto de que la, las compañías no estaban, eh, no estaban produciendo a su capacidad... ...y las importaciones estaban tardando en llegar. Eh, había una situación de, de, la, de la desestabilización del dólar... ...que afectó mucho. En estos momentos, ahora mismo, ya eh, la industria está trabajando a su plena capacidad... ...los productos se están importando y tenemos también un dólar... ...que se ha mantenido estable en los últimos meses. No entendemos por qué las principales industrias han aumentado algunos precios... Pero sin embargo, hay que resaltar que en las últimas dos semanas no ha habido aumento de los productos. Eh, inclu inclusive los huevos se han mantenido de manera estable. Las pastas alimenticias luego de su alza se han mantenido estables. Los productos eh, de, la de las provisiones como los aceites, como los salami y otros productos se han mantenido de manera estable. Sí ha habido una alza en la semana antepasada en algunos productos eh, de la, de la, del sector agrícola, como las habichuelas, como el ajo, como la cebolla. esas son situaciones que normalmente, en esta época del año, en la que se agota la, la, la producción local, pues aumenta el precio debido a que se tiene que importar. Sin embargo, puedo asegurar de que en los últimos 10 días no ha habido aumento en los productos de la canasta familiar. Bien, eh, Carolina. Eh, eh, buenos días Muy buenas, muy buenas Sí, en relación al alza de los precios ha citado algunos de los aspectos por los cuales eh, han, han aumentado y demás realmente vemos la diferencia que se da en precios cuando compramos en almacén y en supermercados no hay una supervisión de esto o sea, ¿qué nos puedes decir al respecto? Muy importante eh, la pregunta porque es cierto que, por ejemplo, eh, las personas vienen y voy a poner el ejemplo de los huevos y me disculpan que siempre <risas> repito el mismo ejemplo, pero es uno de los, de los productos que más tenemos contacto. Por ejemplo, el huevo puede venir una persona a un almacén de este sector, del área de, de alrededor del mercado público y, y lo puede conseguir en 100 pesos el cartón y el mismo cartón. Lo tendría que comprar por el doble del precio en un supermercado o en una cadena eh, de, de, de, de distribución de, de alimentos. Y esa situación se da a los diferentes márgenes eh, que trabajan eh, las diferentes, los diferentes establecimientos comerciales. Una surtidora y un almacén que puede trabajar con un porcentaje de entre un 5 y un 10% de ganancia sin embargo, un gran supermercado te puede trabajar con un 30, un 40, hasta un 50% de, de ganancia en algunos productos. Realmente en estos momentos no vemos una supervisión de parte del Estado para que esta parte pueda ser corregida y los precios puedan llegar de manera asequible y de manera eh, con precios prudentes a los consumidores. En ese sentido, yo considero que sí se debiese de establecer una, una política de supervisión para que los precios puedan llegar efectivamente a los, a, a, a los consumidores a niveles asequibles, ya que ha habido un desbalance en esa parte y debiese de, de llegar siempre. Y en estos momentos precisamente en el que, en, en el que la población necesita de, de los alimentos, pues que llegue a precios asequibles y a precios eh, estables y que no exista. Ningún tipo de acaparación por ningún sector del comercio o de ningún tipo de establecimiento comercial sin importar el tamaño que fuese. Muy bien. Eh, Yerian. Bueno, eh, Alexander, preguntarte cuáles son las expectativas que tienen, que tienen ustedes como sector comercio con relación a las nuevas autoridades y si es posible, bueno, una evaluación del gobierno eh, saliente, ustedes que estuvieron ahí de lleno, con lo que tiene que ver con la parte de comercio y, lo que, y la economía? Nosotros, en cuanto a la evaluación del gobierno pasado, como he dicho en numerosas ocasiones, ha tenido sus, sus grandes luces y sus sombras. El gobierno pasado, pues, en el momento de, de la pandemia llegar a, la, a nuestro país, pues estableció políticas de asistencia social muy importantes que ayudaron a, a mitigar a muchas familias dominicanas eh, esta situación de crisis. Con la aplicación de programas como el de Quédate en Casa, como el, el PATI y otros programas PASE para empleados privados, pues obviamente eh, la población pues, no sintió una crisis muy grande eh, eh, de esta pandemia. Sin embargo, eh, como todos sabemos, la población tiene grandes expectativas con las nuevas autoridades, por los grandes rumores de, y grandes casos, podríamos decir, que se han escuchado de, de corrupción de este gobierno. En ese sentido, nosotros como sector comercio nos unimos a la, a la expectativa de la sociedad en sentido general para que eh, realice un gobierno de manera eh, transparente, de manera, pues, eh, eh, ¿Cómo decir lo Que pudiese pues existir la institucionalidad que funcione, pero también que le devuelva la confianza a la gente a la, al pueblo dominicano porque la verdad es que y no es un secreto para nadie de que las personas, eh, la, los dominicanos han perdido la confianza en lo que es el, el gobierno por las situaciones en las que se han envuelto en, en, en estos casos de, de corrupción que tanto se han mencionado nosotros como sector comercio, específicamente ya tratando de manera interna en nuestro sector, tenemos grandes eh, eh, cambios que nosotros necesitamos que se realicen. No tan solo para que mejore la situación del sector comercio, sino para que pueda crearse el ambiente necesario para que se aumente lo que es el emprendedurismo en la República Dominicana. Nosotros tenemos eh, impuestos como el anticipo, en el que una empresa paga un 1.5% de un impuesto que, que no debe ser de pagar, sino es un, un impuesto a futuro. Eh, el impuesto de la es pues, un impuesto que ha tenido a muchas grandes empresas con mucha preocupación y ha limitado lo que es el emprendimiento de nuevos proyectos empresariales y de negocio, de muchas personas que quieren echar hacia adelante y que tienen grandes visiones para poder eh, subsistir y para poder eh, ser un ente productivo. En la parte de la economía de la República Dominicana. Entendemos también que eh, debe de... Bueno. Uy, eh, ahí volver Sí, sí, je, je, adelante. Eh, como les decía, tenemos la, la situación de que eh, tenemos una gran cantidad de empresas que en estos momentos se están quejando debido a que la factura eléctrica de julio ha llegado a niveles espeluznantes. También hay empresas que han estado cerradas al principio de la pandemia y la factura eléctrica le llegó al, a, a igual monto que en ocasiones en el que estaban operando en un 100% de su capacidad. Entonces tenemos una situación que se le ha explicado... A autoridad. Excúsame, eh, en ese mismo en ese mismo contexto, yo me he preguntado porque realmente nosotros como sociedad no, no hemos podido inteligir un plan de unificar una protesta o un reclamo general por lo que no ha pasado a todos. En los hogares es, un, es lo mismo que en, los, en el comercio. Ustedes como comerciantes, ¿no se han propuesto enfrentar a Edenorte para que sea transparente en el cobro de, de la factura? Sí, ha, ha habido una situación en la que eh, específicamente ya el sector comercial, las dos grandes instituciones que aglutina del comercio a nivel nacional, como el Consejo Nacional del Comercio, la Federación Dominicana de Comerciantes, han expresado esta situación y también han, han exigido a las autoridades actuales, bueno, y ya a las que vienen, a, la, a las entrantes, para que eh, verifiquen esta parte. Tenemos una situación en Igüey de una gran cantidad de, de empresas que, por lo contrario, en vez de llegar igual, ha llegado hasta duplicado. Entonces hay una situación muy preocupante en ese sentido. Y no tan solo eso, don Francis, tenemos también eh, más de 5 mil millones de pesos que el gobierno actual le adeuda a una gran cantidad de empresas que han suplido el almuerzo escolar y han suplido... Sí. También a, a, a alimentos eh, durante los tiempos de la pandemia y hay cuentas del año pasado que también se les debe a través de la institución del INABIE. En ese sentido, pues eh, hay una situación en la que eh, se le debe de poner mucha atención porque hay muchas empresas que en estos momentos están sufriendo eh, y, y, el, y el, las autoridades son las que tienen la responsabilidad de, de solucionar esta situación. Bueno, eh, Alexander, al final, ya finalmente, la pregunta obligada sería, bueno, y producto de lo que el presidente electo ha anunciado que pretende hacer, tú como dirigente comercial piensa que podrá él sortear adecuadamente la economía nacional para, digamos, cambiar el rumbo del país en ese en ese sentido, ¿qué tú opinas? Bueno, nosotros sabemos todos que los ingresos fiscales se han reducido en unos niveles históricos por razones obvias. Aún en estos momentos de reapertura, hay empresas que no están operando. Eh, está la, la empresa del entretenimiento, están los negocios nocturnos de venta de comida rápida y hay un sinnúmero de empresas que en estos momentos, al no estar operando, pues obviamente no están eh, pues devengando sus impuestos. Y el gobierno ha sentido un hoyo fiscal bastante importante en estos momentos. Okay. Esto es lo que va a heredar Luis Abinader. Pero, eh, según lo que estamos viendo, eh, según la reestructuración institucional que está realizando a nivel gubernamental, con la eliminación de algunas instituciones que en estos momentos se consideran eh, no necesarias y quizás con la eficientización del gasto público, okay. eh, pueda realizar alguna, alguna mejora en cuanto al desarrollo y la en el, cuanto al desarrollo de la economía del país y en cuanto a, la, a, a, a sostener a programas importantes como, la, como el de las asistencias sociales en estos momentos se, se tienen inclusive eh, Luis Abinader ha informado en esta semana o su equipo económico o el gobierno ya entrante, ha informado que van a mantener las asistencias sociales que en estos momentos se mantienen por el COVID-19 hasta diciembre Así es. esto lleva de mucho alivio a muchas familias que en estos momentos están todavía sufriendo. Así Pero es. también hay muchas pequeñas empresas que eh, eh, se mantienen a través de estos programas sociales, a través de de, de, la, de transar estas las tarjetas de solidaridad. Bien. Eh, bueno. Son, eh, es importante sí. este de este programa porque le, le lleva a a las personas un, un respiro sí. dentro de este mar que eh, todos estamos sintiendo. Bueno, gracias. Muy agradecido, como siempre, por tu participación en este en nuestro programa de mañana. Gracias a Alexander Suriano, dirigente comercial de acá de San Francisco de Macorís, un brillante joven franco macorizano que ha cogido la antorcha del padre ¿verdad? y ha seguido sí. la carrera pero vertiginosa. Y, y me, me satisfizo mucho escuchar unos puntos que él establecía, que a veces se duermen en nosotros, porque mm. la comprensión de la sociedad o de lo que estamos viviendo está integrada por muchos elementos y esos elementos son importantes para poder entender lo que estamos viviendo. Ahora, Bien. el Estado, él dio un punto importante, no está regulando el consumo. Y eso a mí me está preocupando y nos está costando mucho dinero para subsistir. Vamos La al... comida diaria está por las nubes. Vamos al WhatsApp, vamos